¿Cómo encontrar el equilibrio entre dinero, variedad y significado? Tienes todo lo que necesitas de eso en tu situación actual. ¿Qué puedes hacer para llegar a este equilibrio? Quédate conmigo en este video que te voy a mostrar las cuatro formas de trabajo que nos presenta Emily Wapnick en su libro para multipotenciales. Bienvenido una vez más, Cronopio. Yo soy Olga Semoret y esto es Mujer Cronopio. Si es la primera vez que estás aquí, en este canal hablamos sobre multipotencialidad, hablamos sobre salud mental y productividad. Sobre... Emily Wobnick en su libro How to Be Everything nos habla sobre la multipotencialidad. Los multipotenciales somos como una especie de malabaristas que estamos haciendo malabares, es decir, poniendo pelotas en el aire, pero en especial tres pelotas. El dinero, la variedad y el significado. Lo más interesante de este concepto es que los multipotenciales nos desarrollamos en un mundo diseñado para especialistas. Por lo tanto, es muy fácil Perder el equilibrio, es muy fácil perder la estabilidad y ustedes me entienden, sobre todo desde el punto de vista económico. Y muchas veces cuando tenemos el dinero alto, bien, estamos contentos con esa situación, resulta que estamos aburridos, resulta que no sentimos que tiene significado lo que hacemos. Así que, ¿cómo podemos resolver este problema? Te conviertes en un saltimbanqui Para todo el mundo Incluso para las personas Que te ofrecen los trabajos Para tu familia Eres criticado por la mayoría De los miembros de la sociedad Sobre todo si vienes De una sociedad conservadora También es muy fácil Difícil como meterse en los trabajos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, terminamos inventando otro tipo de cosas. Es decir, no nos entendemos muy bien tampoco nosotros mismos, no somos especialistas, sino que vamos saltando. Y muchas veces ese salto es considerado como una suerte de irresponsabilidad de nuestra parte, como una, una, una suerte de falta de compromiso. Acércate un poco más Quiero contarte un poquito de mi historia Y es que yo como multipotencial he sufrido todas estas cosas Por eso sé de lo que te estoy hablando Fíjate lo que me pasó a mí Empecé estudiando ingeniería, la terminé, estudié luego filosofía A los tres meses que salí de ingeniería ya estaba estudiando filosofía Mientras tanto escribía cuentos y hacía hasta malabares Literalmente, hacía malabares en la universidad ¿Pero qué pasa? Yo tenía un sentido de la responsabilidad muy, muy grande y eso se tradujo en una suerte de cobardía que no me permitió explorar más allá. Es decir, para mí tener una estabilidad económica era lo fundamental. Por eso nunca pude vivir como hippie, pero al llegar a los 40, o casi a los 40, no tengo 40 todavía, pero voy para allá, todo esto explotó. Todo esto se convirtió en... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, nace este canal de YouTube, nace toda esta cosa que a muchos le puede parecer una locura, pero que a mí me parece lo más coherente del mundo. Tenemos entonces que lograr un equilibrio Pero ojo, lograr ese equilibrio no es fácil ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de especialistas Y creado para especialistas Estamos en un mundo en el que es muy confuso lo que somos Estamos en un mundo que nos aturde con la cantidad de estímulos Que tenemos de información, con las distracciones Que nos hace difícil llevar una disciplina Crear métodos, que es algo que necesitamos los multipotenciales para poder obtener resultados, para que no nos vayamos detrás de la siguiente cosa que nos brille y todo esto lo tenemos que hacer en un mundo en el que es muy complicado a veces lograr la estabilidad económica, por eso tenemos que ser un poco más inteligentes en este aspecto y utilizar nuestros superpoderes para realmente Poder tener esa tranquilidad, digamos, que nos permita explorar aquí y allá. Esto me da pie para hablarte de algo muy serio para mí. Y es que yo te invito en este momento a suscribirte en el canal. ¿Por qué? Porque este canal contiene un montón de información gratuita para ti, una información que te puede dar herramientas pues los videos que estoy haciendo traten de darte herramientas para precisamente buscar este equilibrio otra cosa que te quiero decir es que lograr este equilibrio a veces se hace muy cuesta arriba cuando estás solo porque estos temas son de una densidad profunda y para desenmarañarlos necesitas tiempo que quizás no tienes pero también necesitas la compañía de alguien y es mejor siempre trabajar en equipo. Por eso te quiero ofrecer mi ayuda, te quiero ofrecer este servicio que estoy prestando de ayudarte a construir tu sistema de productividad personal, de construir algo que te ayude a conocerte, a organizarte y a ser cada vez más productivos Porque uno de los retos de ser un multipotencial precisamente es caer en la desesperación, caer en la frustración, caer en la depresión Porque no llegamos a tener este equilibrio Así que te invito a que vayas a una de dos plataformas La primera plataforma es MujerCronopio.com y la segunda plataforma es Patreon com/ Les dejo los links acá abajo y también en la descripción Échale un ojo, como decimos en Venezuela Dale una mirada, revísalo y dime si te puedo ayudar Ahora vamos a ver los cuatro métodos de trabajo que nos plantea Emily Wapnick Aquí tengo mis notas, tengo mi chuleta de todas todos los libros que estoy leyendo para ayudarlos aquí en especial tengo la de Emily Wapnick ¡Wow! ¡Muchos colores! y quiero hablarles de estos cuatro o estas cuatro modalidades en las que podemos nosotros desarrollar nuestras actividades sobre todo profesionales pero esto va combinado con todos los proyectos que tengas profesionales y personales la La primera modalidad de trabajo la llamamos el abrazo de grupo O para que se llama Gucci El abrazo del oso En el abrazo del oso lo que vas a querer es una profesión Un trabajo que te permita ser multipotencial en el mismo trabajo Así que lo que es un poco la nariz, discúlpeme No voy a cortar el video porque... porque ya no lo corté No importa, sigamos Este abrazo de oso lo que quiere decir es que en el mismo lugar vas a encontrar tu estabilidad económica, tu, varia, tu variedad y tu significado. Porque vas a tener uno de esos trabajos que te permite ponerte mil sombreros a la vez. Por ejemplo, si eres como yo, un Technical Product Manager, a veces tienes que hacer cosas técnicas, a veces tienes que hacer cosas más de comunicación, tienes que hacer cosas que haría un manager lamentablemente, pero bueno, luego les hablaré de ese, de ese episodio nefasto en mi vida. En fin vas a encontrar en este trabajo algo que va a satisfacer todo eso que tú tienes por dentro Muchas veces esto deviene también en que tienes que tú crear ese trabajo para ti mismo y eso es algo que quiero decirles y es algo súper, súper importante. Nosotros como multipotenciales tenemos un superpoder y es el superpoder de conectar los puntos. Es el poder de innovar, de ser creativo y siendo creativo, ¿qué logramos? Logramos aportar valor que un profesional común, que un especialista quizás no Aporta, porque no es su lugar a aportar, no es porque seamos buenos o malos. Hay una cosa que a mí no me gusta que es que, ay no, seré multipotencial, es chévere, seré especialista en lo peor que te puede... Nada que ver, es, de, es que como el mundo está creado para especialistas, chévere por ellos, pero encuentra tu valor como multipotencial. Te voy a dar cinco estrategias que nos da también Emily para este tipo de trabajos. Campo disciplinario, un campo disciplinario que sea diverso por sí mismo. La segunda, describí, descubrir nichos en áreas tradicionales que combinen varias disciplinas, es lo que les estaba hablando ¿Cómo conectan ustedes esos puntos? La estrategia 3 es trabajar en una organización que sea flexible por sí misma, en donde la rotación, en donde el cambiar de rol. Por ejemplo, ahora en lo que es el desarrollo de software se van a usar equipos virtuales. Es decir, los equipos no se van a reunir alrededor de un producto, sino que se van a reunir alrededor de un problema que tienen que resolver. Eso aporta una flexibilidad no diría enorme, pero bastante grande en la que puedes encontrar como multipotencial. Imagínate que seas un developer, que seas un desarrollador de software. Ahí puedes encontrar mucha variedad, por ejemplo. La cuarta estrategia es hacer un trabajo que sea más plural, que explote la diversidad de tus talentos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en organizaciones grandes siempre vas a encontrar la posibilidad de hacer voluntariado, de participar en comités, de participar en cosas que no son directamente relacionadas a tu trabajo. La quinta estrategia es Comenzar un negocio, vas a comenzar Un negocio, pero no va a ser cualquier negocio O sí, pero te recomiendo que sea De estos negocios que llama Emily Renacimiento, ¿por qué? Porque son negocios que combinan Muchas cosas, es una peluquería canina En donde se escucha música clásica mientras Compone rap, no sé Algo muy loco, pero son estas cosas Como el, el ejemplo más tonto Que ya, ya es así como Es una cafetería una, una cafetería en donde puedes leer Etcétera, etcétera, entonces trata de combinar, imagínate ahorita que están de, tan de moda el tejido ¿qué podrías combinar tú con el tejido? tejido y terapia, tejido y, y mandalas, qué sé yo podrías combinar ciertas cosas para encontrar este negocio del renacimiento que conecte dos mundos que parecen en principio desconectados La segunda estrategia no es apta para cardíacos ¿Por qué? La segunda estrategia se llama el splash O el slash. Es slash Slash, como en las direcciones web ¿Por qué? Porque tú vas a tener como 40 millones de trabajo Al menos dos o tres trabajos ¿Por qué? Porque el slash sirve para los multipotenciales Que valoran más que todo la variedad Que sin la variedad no puede vivir Eso quiere decir... Como siempre, que si por ejemplo tú te decides a tener tres trabajos, esos trabajos quizá no van a, quizás no van a ser unos trabajos súper bien remunerados porque van a ser trabajos que no son para especialistas, los trabajos de medio tiempo ganas menos dinero, es decir, te las tienes que ingeniar un poquito más. Para buscar el dinero El significado ya es otra cosa Porque el significado tú lo vas a poder encontrar en aquello que hagas En alguno de los trabajos o haces de voluntario, qué sé yo Es un poco más fácil de manejar Yo les voy a comentar una cosa Yo el Slash, yo me muero de la angustia Yo me muero de la angustia Yo me acuerdo, señores, que mi papá trabajaba en varias cosas él lo él era como más freelancer que otra cosa Que, que también es algo que, que les gusta a los Slash pero a mí esa incertidumbre no tener mi 15 y último, yo me di cuenta que yo no puedo manejar eso. Entonces pregúntate, ¿qué puedes manejar tú? Para eso te recomiendo que veas el video que es la pareja ideal de este y que deberías ver primero, que explica cómo ubicarte en cada uno de los pilares que te mencioné. Dinero, variabilidad o variedad, perdón, y significado. Llegamos a mi modelo predilecto, que es el Einstein, y su nombre viene, por supuesto, de Albert Einstein. Y es que Emily nos cuenta que Albert Einstein era, creo que, un oficial de patente para el gobierno suizo, y durante ese tiempo es que él desarrolló las más interesantes de sus teorías, incluidas la teoría de la relatividad. Entonces, vean ustedes, por ejemplo... Yo tengo un trabajo estable que me permite hacer estas cositas como la que hago ahorita con ustedes con este canal de YouTube, me permite escribir, etcétera, etcétera. El truco es que el mismo trabajo también sea un trabajo que te guste, que te anime, porque ahí vas a encontrar también significado, es decir, mientras más el trabajo sea algo que solo haces para pagar las cuentas siempre es mejor. Sin embargo, si es un trabajo tedioso como un oficial de patente o el mismo Kafka era un empleado del gobierno y eso lo llevó a escribir obras como El Proceso o El Castillo. Es decir, aprovecha tu trabajo para sacar de ahí algo, además del dinero Si ese trabajo te permite tener el dinero y el tiempo Y todavía te deja energía para hacer las cosas Este es el modelo de trabajo Einstein Lo importante es que Si tú necesitas también una variedad en ese trabajo Y no aburrirte Ahí es donde tienes que jugar un poco Si tienes un trabajo que es un poco más aburrido Pero con lo que haces fuera del trabajo Te sientes satisfecho ya con eso eres un Einstein perfecto. Y por último tenemos a los kamikaze. Los kamikaze son el ave fénix. El ave fénix, si recuerdan, es un ave que se va, se quema y vuelve a nacer de sus cenizas. ¿Qué quiere decir esto? Que este multipotencial en especial va a ser como un, un multipotencial serial. Porque él va a ir cumpliendo ciclos... ¿Okay? de diferentes intereses pero este multipotencial no se tiene que mantener como en un equilibrio de varias cosas es decir, la variedad para él no es tan importante pero sí es más importante el significado y tiene que cuidar que no se le, le, se le descalabren un poco las finanzas y lo que quiere decir esto es que este multipotencial se va a meter a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. Pero va a llegar a un punto en que ya no se va a especializar más. Sino que tiene que cambiar y reinventarse. Emily me parece que da un, un gráfico que se los voy a explicar. Está acá. Vamos a ver si la cámara enfoca, camarita. Ajá. Ahí está. Entonces, es como un gráfico que va del 1 al 10. Y nos dice... ¿Cuándo prepararnos para qué? Y es que del 1 al 5 estamos todos bien, la excitación, la cosa, todo es fino Del 5 al 8 vamos empezando a sentir esa angustia Eso que queremos movernos para otra parte Y ya cuando vamos del 8 al 10 es que nos entra el desespero Camarita para mí Ahí estoy otra vez Entonces, ¿qué nos dice Emily que hagamos? Que seamos más inteligentes Que sí, podemos sumergirnos y lanzarnos en esa piscina pero la cosa es ser inteligente para que esa piscina no te consuma Entonces cuando empiece a pasarte esta angustia que ya sientes esa piquiña por saltar a lo que viene ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a contactar a todos tus conocidos, a todos los que te pueden servir para ya sea pasar por un momento de transición o quizás ya decidiste el área a la que te vas a mover y empiezas a hacer un networking, una red de contactos en esa área. Empiezas a preparar tu información curricular para que se adapte a esos nuevos tipos de trabajo. También tienes un plan B, C, D y E. Es decir, tienes cinco planes al menos para cómo vas a poder sobrevivir entre un salto y en otro. Así que puedes también ser emprendedor, dice Emily. Pero bueno, los que le quieran... Lo que le quiero decir con todo, con todo esto es que hay muchos más métodos, no solo los que ofrece Emily es, de, es más, si permutamos lo que nos da Emily, hay más métodos todavía Yo creo que a veces yo soy una combinación Estos métodos, como todo, cambian en el tiempo, cambian en la etapa en la que ustedes estén en su vida No es lo mismo estar en los 20, que en los 30, que en los 40, que en los 50 Así que eso lo tenemos que tomar en cuenta, no es que nos vamos a fijar así en uno y vamos a seguir uno ¿Qué es lo otro importante de esto? ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice prepárate para el caos. El multipotencial está lleno de caos. Pero es un caos que manejado de la manera correcta no tiene por qué investirte, No tiene por qué llevarte por delante. Sino que puedes llevarte de la mano y tú te puedes preparar para estos cambios. Tú puedes sacar el mayor provecho de lo que tienes. De tus circunstancias. Entonces para ello... Les recuerdo, mi mantra es Autoconocimiento, organización y productividad Sin esos tres pilares Lo otro no se va a alcanzar Y nos tenemos que conformar con lo que tenemos Porque estos tres pilares que les estoy diciendo ahora yo Que no están en el libro de Emily Wapney Que son los pilares del de trabajo que yo estoy ofreciéndoles a ustedes Estos tres pilares son trabajosos Es decir, no los quiero espantar pero por eso les digo que a veces ser, hacerlo solo es complicado yo no estaba sola, aunque yo hacía todos mis estudios solos, yo tenía a Natalia para que Natalia me fuera ayudando, nos apoyábamos, cuando hacías un método los, los hacíamos las dos y así fue como fui conociendo todo y armando mi propio sistema de productividad personal, conociéndome, organizando mis ideas y créanme que mis niveles de estrés, mis niveles de, de ansiedad en esa parte bajaron. Mi vida sigue siendo un desastre porque bueno, ustedes saben... Nada más teniendo familia en el país Venezuela es complicado Pero por, ejemplo, por lo menos yo me alimento de ese yo creador Para que los otros aspectos de mi vida que quizás son más difíciles Y yo no puedo controlar esas circunstancias que se van de mis manos Entonces yo tenga algo de dónde de agarrar. Si llegaste hasta aquí Cronopio, muchísimas gracias Recuerda suscríbete al canal, recuerda visitar los servicios que te estoy ofreciendo en mujercronopio.com y también en patreon.com slash mujercronopio dale un like si te gustó este video hay mucho más que viene y mucho más que ya pasó si no lo has visto, échale un ojo tengo algunas listas, playlists para ayudarte y sobre todo si tienes alguna duda sígueme por Instagram, mándame un mensaje privado y conversamos muchas gracias, esto fue mujercronopio